Bueno, pues ya estamos en vivo y a todo color, a a color, color oh, así es. <ríe> a todo así color, es. en Technicolor, en Technicolor. <ríe> Benditos okay. al señor. Pues somos sus amigos. Sus amigos de siempre, Elida Madrigal y Rafael Cavazos. Así es. Eh, somos o sea, una, una pareja de novios que estamos aquí, eh, queriendo compartir sí, alguna sí, reflexión. Así es, así es eh, Les damos la bienvenida a todos Todos y cada uno de ustedes en este momento eh, Los que pueden Estar ya en este momento Pues sean bienvenidos y sean Bendecidos de parte de nuestro Dios, los que van a estar Más al rato, a la tarde, a la noche No sé, a la hora que puedan eh, Que este mensaje pues Les llegue y sea de bendición para ustedes Y Amén. para las, todas Las personas que ustedes lo compartan Porque es muy importante compartir Los mensajes que el Señor nos está dando, porque es para todos y cada uno de nosotros. Sí, fíjate que eh, en todos los años que tenemos de predicar, hoy cuando dije todos los de, No de, son de, muchos, de, son de, poquitos. ¿Me sentí <risa> viejito? No, no, no. No, no, no son <risa> poquitos, no son muchos. Es que son muchos años, <risa> la verdad, eh, de, de predicar el Evangelio. Lo eh, hemos hecho en una diversidad de congregaciones por la gracia del Señor Amén, por la este, gracia y la misericordia del Señor y cada vez que lo hemos hecho en pequeños grupos, en grupos regulares, en grupos mayores eh, así es y en los grupitos que teníamos ¿verdad? que, que era, le llamábamos casa de oración uh -huh. pues um, éramos poquitos pero muy buenos porque los, los fieles son las que de, se juntan De, de, de hacer lo mejor para el Señor. Así es. Entonces... Así es. Pero sí, sí, tenemos ya un eh, poquito de experiencia en cuanto a esto. Y eh, oyendo también algunos otros hermanos eh, en, en la fe, <coughs> nos hacen también reflexionar a nosotros en cuanto a, a qué podemos nosotros hacer. ¿Qué podemos uh -huh. compartir? Así es. Dentro de lo que también nosotros escuchamos, porque también necesitamos escuchar nosotros. Claro, para claro que sí. Realimentar. ¿no claro ¿verdad? que sí, necesitamos. En, entonces, pero en más de una ocasión lo hemos dicho, bueno, no sé cuántas veces lo hemos dicho, de la cuestión de la relación y la religión. Sí. Sí, sí. E incluso hemos dicho que existe un estribillo, un cántico eh, que habla sobre eso, de, de la sí, religión. Sí, sí, que... Y la, y, que la, la, la religión la lleva a mucha gente, ajá. pero la salvación es algo que se siente. Exacto. Es algo que se siente. Entonces, ese es el punto, mi amado, mi amada, de que cómo anhelamos y cómo decíamos sí, que todos bien. vayamos... ...por un mismo camino... ...o tratar de ir por un mismo camino... Sí, amén, amén. ...pero que nos lleve ...a esa vida eterna con Dios... ...amén, amén así es... En, ...entonces... Eh, ...el tema entonces es... ...tener... ...religión o relación, como pregunta... ...¿tú qué tienes? ¿Tienes religión o tienes relación con Dios? Eh, ahí ¿Por el... qué? Porque... Eh, investigando un poquito a, a través del internet que es una maravilla de lo que hay ahorita de, de sí. información más no toda es buena eh. ojo <risa> hay buena si lo sabes escoger claro. pero hay sí, cada no, información no. Que, que para que les platico no, no, no. Eh, ya saben hay, de que hay se mucha, mucha maldad, oh, mucha es demasiado. maldad. entonces la, la cuestión de las religiones. Se queda uno sorprendido de cómo existen religiones en muchos países. De los que más tienen Uf. es como por ejemplo, la India. En la India. Oh, ahí tienen... Bueno, hasta las vacas las, las consideran sagradas. Sí, no, no es. Eh, es una cosa tremenda. La, la rata las ratas las consideran sa sagradas. Eh, bueno. Eh, Ni, es, bueno. es, es increíble. Nada más escárbele ahí en la, en la internet, nada más tenga mucho cuidado cuando, cuando vea algo. Entonces, hay mucho, mucho de donde aprender. Hay muy buenos evangelistas, hay muy buenos pastores, hay muy buenos es, hombres amén. de Dios amén, amén. Y que predican y yo me quiero unir con ellos. Amén, amén. O sea, nos, nos, queremos, queremos, unir. nos queremos unir con ellos. Claro eh, exacto. Sí. ¿Por claro qué? Porque sí. tratamos de hablar siempre con la verdad. Amén. <coughs> Así es. Y eso nos tiene que conducir a un solo camino. Un, un solo camino. Eh, y me acuerdo de Tomás, yo soy la verdad eh, ¿por cuál camino vas? En uno de sus cánticos que él El entona. camino, la verdad de la vida, y nadie viene al Padre si por mí. ¿Por cuál camino vas? Okay. ¿El de la religión? ¿O o el de la relación con Dios. De la relación. ¿Cuál sería la enorme diferencia? Pues mira, la religión es que la tiene muchísima gente. Increíble, así, así es. Increíble, de increíble, que hay muchísima gente que nomás tiene religión, pero no tiene la relación con Dios. Uh -huh. Así es. Porque ha hecho falta ese toque especial sencillo que señor aparte lo vamos a estar aquí mencionando, pero la religión es muy fácil tenerla, por eso en la India y en otros países es increíble, es increíble cómo tienen tantas religiones, sí, es increíble, es... pero la relación personal con Dios Oh, ¿Cómo se les dificulta? Sí, es eh, es, un, es un engaño a, a sí mismo, hacia la persona uh -huh. Porque eh, eh, Muchas veces este, O sea la, la persona dice Ay, es que no, no fui a la iglesia Y tengo que ir a la iglesia uh -huh. Ajá Entonces Para, para satisfacción De, de eh, de la conciencia de la persona, este, pues dice tengo que ir, tengo que ir a la iglesia, sí. me hace falta ir a la iglesia. Este, pero, pero si no no hay ese esa relación, este, pues de qué sirve, entonces no hay ese crecimiento espiritual, que Exacto. se debe de tener eh, siempre en la iglesia, en la casa, en la calle, a donde quiera que tú vayas, tienes que dar testimonio de que Cristo Jesús vive y vive en tu corazón y tienes que dar testimonio de lo que Él hace. Amén. Entonces, este, tenemos que ser testimonio, porque, porque si somos hijos de Dios, tenemos que dar testimonio de Él. Sí. Eh, somos embajadores en esta tierra, embajadores de Cristo Jesús. Entonces tenemos que dar ese testimonio. Amén. Fíjate eh, ahí en Mateo. Voy a ver nada más un pedacito de aquí de Mateo, Mateo 24. Sí, respondiendo Jesús, les dijo: Está hablando ahí de, de, de los discípulos: ¿verdad? Uh -huh. Mirad que nadie os engañe. Que nadie os engañe. ¿Por qué razón? Ok. Es porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, uh -huh. y a muchos engañarán. A muchos engañarán. Y déjenme decirle que el pueblo cristiano, ojo, el pueblo cristiano no queda exento de eso. No, no, no. no. Y el que no se firme más fácil puede ser víctima. Del engaño. Tenga cuidado de no caer. Uh -huh. ¿Sí? Dice, y por otro lado, dice, y oiréis de guerra, de rumores de guerra, uh -huh. mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, uh -huh. pero aún no es el fin. Aún no es el fin. Y, y sigue diciendo aquí algo más la, la escritura que quiero comentar con ustedes. Uh -huh. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, reino. Contra reino uh -huh. y habrá pestes y hambres uh -huh. y terremotos en uh -huh. diferentes lugares. En diferentes lugares. Así. Fíjense, China queriendo conquistar a, a, Taiw a Taiwán. Taiwán ha sido un, un país de origen allá, eh, oriental oriental uh -huh. pero que sea súper desarrollado tan es esto que tú que tienes un, un teléfono y en tu mano no me trajiste el teléfono pero, eh, cualquier persona que tenga un teléfono o una pantalla de estas o una computadora o una tableta Aún un, un reloj de esos... El mismo de esos que que, que, el, el, que... que es como... Teléfono y que, todo. Que, que, es, que es todo. Todos, todos esos tipos de aparatos tienen un chip que nada más ellos saben hacer. Uh -huh. Increíble. Sí. Increíble. Así Todas es. las grandes compañías que hacen uh -huh. artículos va adentro de sus aparatos o pues equipos los, los o, uh -huh. eh, va algo de ellos increíble increíble, increíble. Así, es, así es y son pueblos que hace 40 50 años estaban en la ruina uh -huh. así es ¿por qué? porque sus sistemas no los dejaban avanzar uh -huh. no además que es una islita por así decir, comparada con China chiquita ni sombras uh -huh. entonces pero cuidado cuando viene el desarrollo y cambian las mentalidades del progreso de la superación sí. ahí podemos ver ahorita Cuba cómo está Cuba comento esto nada más para que sepamos de tener religión, o tener relación. No estamos hablando de política. Pero, ¿qué pasa en Cuba? En Cuba también hay mucho, mucho hechicero. Ah, sí. Mucha, hay mucha maldad, mucho mucha, brujo, mucha, mucha, mucha santería. gente que... Sí. Mucha santería. Hay mucho, mucho, mucho, mucho de eso. En, en Haití, Santo Domingo, en, en, en Haití, Santo Domingo, y, y, y todos, todos sus lugares. Uh -huh. Y es increíble... Cómo se ha mezclado yeah. la religión en eso. Oh, sí. Increíble, increíble. Y le ponen ahí figuritas, uh, virgencitas y cuantas cosas. Eh, ¿Por qué? Porque son engañadores. Y, y la yeah, gente pues, el... pues se apasiona de, de, de algunas imágenes... Y pues uh, son víctimas muy, fa sí. muy fáciles. Sí, los, los seguidores de, de tantas cosas, Maradona. <ríe> Entonces, no, no, no, no. por eso el tema de hoy, eh, en ese momento de reflexión, es tener religión o relación. El problema es que la gente es más dada a tener una religión a tener una relación con Dios a través del canal perfecto que es Cristo Jesús. Así es, amén. Es la línea perfecta. Es la línea perfecta. Fuera de eso, vamos a andar más que con un corno de borrego. Sí, inclusive hay, hay un hay un canto que, que habla, este Cristo es la línea, dile mm. todo a Él. Cristo en la línea, dile todo a Él. No, otra uh, imagen, no... A ninguna otra cosa no. entonces mi amado y mi amada es bien bien bien importante lo que estamos comentando en este momento y es vital así vital saber en quién hemos creído así es es vital definitivamente Tener una religión por tener una religión no nos sirve de nada si no tenemos la, la relación, relación con la Dios relación. a través de Cristo Jesús. Amén. Y tener y a Cristo Jesús en su dimensión correcta. Y permítanos entonces ir ahora a, a, a continuar con la palabra, porque sí, se, sí, ya claro. la estamos usando. Uh -huh. Ahí en San Juan. Capítulo 6. 6 Y vamos a ver desde el 35 32 ¿dijiste? A ver, sí, desde el 32 uh -huh. Ok Nos dice así eh, eh, La palabra del Señor Ahí en Juan 6, 32 Y Jesús le dijo, de cierto, de cierto os digo No os dio Moisés el pan del cielo Mas mi Padre Os da el verdadero pan del cielo Amén Fíjate, y está hablando aquí de un pueblo judío. Sí. Y también por allá, como se dice, también se cuecen habas. Sí, sí, claro. ¿Por qué? Porque también ellos han cometido graves errores. Claro, así es. Le han fallado a Dios. Mucho, mucho, mucho. mucho. Le han fallado. Y por eso han batallado tanto en un país fíjese simplemente no tenía ni tierra uh -huh. cuando es el pueblo escogido de Dios no tienen tierra peregrinos esta entonces están esparcidos por todo el mundo así es pero hubo un día allá como por el año 1947 48 49 eh, que se les declaró ya como país uh -huh. pero no han dejado así. de tener problemas así si sí, no han dejado y cuando nosotros podemos ver esas fechas cuando Israel se convirtió en en, en nación, nación ¿cuánto cambio ha habido en la vida? Uh, muchísimo cuánto cambio mucho cambio y más Entonces en los últimos años. Y es increíble el pueblo de Israel es el pueblo elegido de Dios. El pueblo elegido de Dios, sí, amén. Así Pero es. Pero también ellos han descuidado mucho su relación con Dios. Uh -huh. Por eso cuando vino Jesús hasta lo crucificaron por religión. Sí, sí. Por religión. Por religión no pudieron entender el mensaje que, que Jesús traía, a pesar de que estaban viendo todas las maravillas que hacían. Así es. Y no eran maravillas, eran milagros. Eran milagros, milagros, milagros grandes, muy grandes. Entonces, fíjese cómo hasta el pueblo escogido de Dios ya. se ha equivocado. Sí. Eso es más para que te, tengamos un, un punto de referencia en cuanto a la religión, y la relación. La relación con Él. Amén. Si el pueblo Amén. mismo de Dios se fue por las religiones, ¿cómo crees que sea el resto del mundo? No, pues, olvídate. Por eso existen muchísimas religiones. Muchísimas. Muchos, muchas ideas, muchas... Como se dice, cada cabeza es un mundo ¿Sí? Y vamos a continuar aquí con el 33. Dice porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Dan vida al mundo. No está hablando del pan físico, sino de Jesús. Así es. Así es. Cuando le dio el maná en el, en el desierto, uh -huh. era un pan... Eh, que, que, comestible O sea, algo que se podían comer, se podían comer. A, a, a Jesús no se lo iban a poder comer No, no, claro, definitivamente. claro. Pero todavía no era el momento de Jesús eh, El Señor estaba proveyéndoles todo, todo lo que les faltaba En el caminar uh -huh. Que la ropa nunca se, le, se les envejeció Siempre tenían el, el agua Cuando ellos tenían, tenían el agua Tenían comida eh, Caminaron los 40 años Pero eh, no se les envejecía nada. Y estuvieron 40 años por rebeldía. Muy rebeldes, porque que tenían ganas mejor de regresarse otra vez de esclavos a Egipto. Sí. Entonces, Entonces fíjense, por rebeldía estuvieron 40 años vagando en el desierto. En lugar de, pues, de... Andaban darle a la vuelta y vuelta y no se daban cuenta de que andaban nomás a la vuelta y vuelta. De darle gracias al Señor, alabarle y glorificarle y, y, y, y todo, porque pues... Cuidado con la religión Porque te vas puedes andar como en el sí, desierto sí, sí. Dando vueltas y vueltas Y vueltas y no estás llegando a ningún lado Definitivamente así es Y le dijeron Señor Danos siempre este pan Ahí en 34 uh -huh. Jesús les dijo yo soy el pan de vida El Amén. que a mí viene Nunca tendrá hambre Y el que a mí cree No tendrá sed jamás por qué? Porque es la fuente de vida. Amén. Amén. Es el pan que podemos tomar. Amén, amén. Para sí. alimentarnos y no estábamos hablando que nos tenemos que comer a Jesús, no, no, no, no, no. No, no, no, no. Simplemente es el proveedor de todas las cosas, pero no nos damos cuenta. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la religión no nos ha ayudado uh -huh. a entender y a comprender. Sí. muchas cosas cuando son además religiosos uh -huh. el tener okay. una religión no no no es suficiente no no no basta miren eh, ahora que está con lo de Cuba hay una persona que salió de Cuba hace tiempo y él hacía un comentario eh, de de cómo de lo que es, es el, el, el sistema de los comunistas, lo de, el... de los líderes. Sí, sí. Pero también habló de, de lo que la gente hace en un momento dado con la hechicería y todas esas cosas, ¿no? Pero dijo una palabra que, que me llamó la atención, aunque él la ubicó por religión. Nos hemos apartado de Dios. Uh -huh. Como que Cuba se apartó de Dios uh -huh. y entró en muchas cosas que no tenía que ver entre en muchas creencias, dioses, eh, tantas cosas. Y esa es, esa palabra nada más que, que dijo la apartado. tomo como buena, más no todo lo que siguió diciendo, claro, porque ya estaba hablando de religión y no de relación, exacto. Entonces, la relación con Dios no es más que un solo camino, Cristo Jesús. Y Él dijo, yo soy el camino, yo soy bien. la verdad y yo soy la vida. Y Amén. nadie va al sí. Padre si, si no por es por medio mí. de mí. Amén. Punto. Punto. Punto así. Entonces, pero cuando lo mezclamos con la religión, nos equivocamos rotundamente. Claro. Así es. Definitivamente. Entonces, todas las imágenes, esculturas y todo lo demás no es de Dios. No, no, no. Dios no requiere que de tú de tengas Dios. nada de eso porque eso te lleva a la religión, no a la relación. Y ahí es donde nos equivocamos tremendamente cuando confundimos. La, la, la religión con, la, con religión. la relación. Sí, definitivamente así es. Porque acudimos a, a, las, a las imágenes en lugar de acudir al Altísimo. Al Dios verdadero. Entonces, continúa aquí diciendo. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Uh -huh. Uh -huh. Todo lo que el, el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. El que a mí viene. O sea, el que viene a Cristo Jesús. No a la religión. No, no, no. A, no, a ninguna imagen de ningún tipo, de ninguna clase, eh, por más bonitas y por más... Como usted las quiera poner. No es, es el camino... No. Para entrar en la obra de Dios. En la obra del Señor. O hacer la obra de Dios. Uh -huh. O tener la relación con Dios. Porque se trata de tener relación y no simplemente una religión. Así es. Amén. Entonces, por eso la pregunta. ¿Tener religión o relación? Sugerencia. Uh -huh. Ten la, la relación con Dios a través de Cristo Jesús. Aunque no tengas religión. Claro. La religión no te va a servir para nada cuando tú no. tienes la buena relación con Dios uh -huh. a través de Cristo Jesús. Así Ahí es. sí no te falla una milésima. Amén, así es. Entonces, es mejor tener la relación con Jesús que tener que la, una, una excelente religión. religión. Así es, así es. Sí, Y cuando digo excelente de... religión es porque... El mismo hombre la, la, la, he la ha puesto en ese, la, en, en, en ese titular. La edificado, sí. Así es. ¿Y continúa diciendo aquí? Porque, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. O sea, cuando Cristo viene y nace, vino a nacer con un propósito. Sí, amén. Vino a nacer con un propósito. Y lo que tuvo que hacer Dios para que naciera Jesús, tuvo que utilizar una mujer. Pero no iba a, a utilizar cualquiera. Utilizó una muchachita, una, una joven. Limpia. Limpia. Virgen. Que, que eh, era creyente uh -huh. en, en, en Jehová, en, en, en el Padre. Amén. Y la escogió Él. Amén. Así es. Así es. Por eso cuando. José se dio cuenta de que estaba embarazada su, su, su novia. Y dijo, no, no aquí ya me, sí. ya me... falló. Por eso el, el ángel el, le habló. Entonces el ángel se le aparece. No, no, no, no, no, no, te equivoques. Lo uh -huh. que está en ella no es de ningún hombre. De ningún hombre. Sí, es del Espíritu, sí, Espíritu, Espíritu Santo. No. Es. Del Espíritu Santo. Porque descendió el Espíritu Santo. Sobre y, pos, y posó en ella. Para María... Y quedó en, en, embarazada de Jesús, sí, por en, así decirlo, en, en sí. pocas palabras, así pero todo tenía que ser de la manera natural que Jesús tenía que, que nacer de alguna manera, sí, tenía sí, que aparecer de alguna manera. Para que la gente pudiera entender, porque el Señor ya no hallaba cómo hablarle, la gente no, no entendía y aún todavía. Todavía. Y aún todavía. Todavía. Porque si nomás aparece de repente, sí, hubiera sido peor. Sí, no, pues sí. Si así que lo vieron nacer, crecer, desarrollar, y ya cuando Jesús se le llegó su hora ya de hacer el ministerio, uh -huh. la gente pudo ver que no era un hombre cualquiera. No era un hombre cualquiera, así es. ¿Por qué? Porque nadie había hecho lo que él andaba haciendo. Exacto. Y nadie le enseñaba como él andaba enseñando. Exacto. Y fue un, un ministerio corto, porque nomás duró tres años y medio por, hablando así en números uh -huh. redondos. Pero lo que vino a ser fue lo suficiente. Uh -huh. Así es, definitivamente. Y morir en la Cruz de Calvario... Tenía su, un significado muy, muy, muy especial. Sí, no. Tiene que ver un derramamiento de sangre. Así Antes es. Era sangre de los corderos. Uh -huh. Por eso se le llama el Cordero de Dios. Uh -huh. Así es. Porque era una, una matazón tremenda que, que había mucha en los sangre, templos aquí. Sí, en esos, se derramaba en los mucha años. sangre. De se animales. derramaba mucha sangre. Pero toda esa sangre de nada servía. Porque era una sangre de animal. Uh -huh. Pero era como era religioso. Sí. Pues así uh, era la costumbre. Se hizo una costumbre. Uh -huh. Y ese es el problema con las religiones. Se van haciendo costumbres y esas costumbres se van haciendo, leyes, uh -huh. y luego el eh, que las quebranta, sí. ¿para qué le platico? Sí, no, no, el, el Entonces, pero esa relación con Dios, Jesús vino a ofrecer su propia vida, por eso la tumba no lo pudo sostener, y pues Él resucitó. Resucitó al tercer día. ¿Por qué? Porque como Hijo de Dios, y Dios mismo, pues no podía morirse. claro. Claro que no. No podía claro permanecer no. ahí eh, en, en la tumba. Por eso cuando van para poner los, los ungüentos y todo eso que, que era la costumbre, uh -huh. pues se encuentran con que ya no estaba ahí. Sí, ¿no? Y es por eso, mi amado y mi amada, que cuando nosotros venimos a ese entendimiento, a esa comprensión del sacrificio de Jesús y en la forma que él resucitó. Así es. Ahora, mucha gente no creyó que había resucitado. Sí, no, no, no creía porque fueron las mujeres las primeras que se dieron cuenta de que no estaba el, el cuerpo de Jesús. Mm -hmm. Pero y luego, luego no creían. dio muestras de que Él había resucitado porque comió con ellos Y hasta dijo a Tomás. Cuando mm. él decía, yo si no me mi dedo ahí donde pusieron los clavos, yo no voy a creer. Él tuvo que decirle cuando se desapareció A ver, Tomás, ven. Mete tu dedo aquí. Y fue como ya Tomás. Se despertó. Lo, lo, oh, entonces, mi sí, amado, sí, mi amada. Sí. ¿Y qué le dijo el Señor? Tomás, porque me has visto, has creído. Bienaventurados aquellos que sin ver creyeron. Gloria Amén. Al Señor. Amén. Como en el caso de nosotros. Sí, Gloria. Porque todo esto aconteció hace muchos años. Sí. Pues más de 2000 ya, a la fecha. Entonces, Amén. mi amado. Aleluya, gloria amado, al Señor. Mi amada, ¿tú qué tienes? ¿Una religión? ¿O tienes una relación con Dios a través de Cristo Jesús? ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Tu fe en qué se apoya? ¿En qué, ¿En qué está sostenida tu fe? Porque hay mucha gente que dice, no, yo tengo mucha fe. así ah, que ¿Qué tanta fe tienes para creer en el relato bíblico y que te sirva como la fuente de vida? Sí, amén. Qué importante es todo esto, mi amado mi amada. Muy importante, muy importante. Después... Y déjenme decirles, en todos los años que tengo de predicar, aunque tenemos, mi esposa me ha acompañado mucho. Amén. Así es. Este pasaje, como lo hemos mencionado ahorita, nunca lo habíamos mencionado. Sí, de esta manera, sí, ¿no? no. De esta manera, no. Uh -huh. Pasado por eso. Versículo sí, pero haciendo la, la narrativa de ahorita. El, el énfasis sí. Uh -huh. Hoy es por primera vez que lo hago, al menos de esta manera. ¿Y qué, por qué lo hacemos, eh, mi amado, mi amada? Le voy a dar el secreto. Le dije a mi esposa, haz una primera oración tú, él hoy hice otra, y ambos nos unimos en esa oración de que Dios amén. nos usara para dar la palabra. Sí, amén, amén. Y Dios siempre da palabra nueva. Siempre, siempre, siempre. Dicen, pues eso no me extraña. Si antes no lo había comentado de esa forma, de esa manera, ahora, ¿por qué el Señor me lo dio? Porque era necesario darte algo nuevo, fresco, que nunca se había dicho. al menos amén. que nunca lo habíamos amén. dicho así nosotros. Y, y, y así es porque... Eh, o sea, puedes pasar por otros pasajes y, y, uh -huh. y darlo nuevamente y Ajá. el Señor lo da de diferente manera. Exacto. De Exacto. diferente manera, porque, porque él, él es Dios y, y Él nos él, él pues capacita, nos instruye. Bueno. Entonces, es por eso, mi amado, mi amada, la importancia de no tener simplemente una religión sino una relación perfecta con Dios. Y cuando tenemos esa relación perfecta con Dios, cuando tú puedes orar, y no tienes que orar por horas, puede ser minutos Ajá. si quieres tú. Así y no es, importa así la es. posición que, que tomes, puede estar de pie, de, de rodillas, acostado, como tú quieras. O, como tu cuerpo te lo permita hacerlo, sí. pero que tu sí. corazón se conecte directamente Amén. con el Altísimo a través de Cristo Jesús. La posición del corazón es la es que cuenta. Así es, así es. Entonces, mi amado, mi amada, considera esto que estamos platicando ahorita. Por eso hablamos de un momento de reflexión. Amén. Y como pregunta es, ¿tener religión o relación? Y te recomendamos, es mejor la relación. La relación, claro que sí. Ir a la palabra, ir a la palabra y, y, y a la oración. Y, y que se haga tu oración. Y, directa, y, y pedirle al Señor, directa. Este, eh, si alguno tiene falta de sabiduría, dice Señor, pídeme yo se la doy. Él, él no niega a nadie. Eh, y esa es la voluntad del Padre el que me envió que todo lo que me diere no pierda yo nada sino que lo resucite en el día postrero es el 38 39. fíjese y esa es la voluntad del Padre ¿cuál es la voluntad del Padre? ojo, mucho ojo que todo lo que Él me diere que todo lo que me diere no, pierda, no yo. pierda yo nada. Sí, amén. O sea, cuando nosotros venimos al Señor, es porque ya Dios ya te puso en el camino. Sí, amén, amén. Por eso Jesús dice: Que yo no pierda nada. No o pierda sea, porque nada. ya el que vino a, a Jesús, ya es de Dios. No es la religión. Ojo. Mucho ojo, no a la religión, sino que vino a Jesús como su Señor amén, y como amén, su Salvador. Amén. Así es, así es, así y, es. Y dicen: ¿Y No pierda yo nada, sino, sino lo que, que lo que resucite, resucite yo en el, en el día postrero. Sino que lo resucite en el día postrero. No a haber señor? un día en el que vamos a ser resucitados. Sí, amén. Hay un pasaje en la, en la escritura, en el, en el Antiguo Testamento, donde había miles de huesos secos. No, los huesos secos. El valle de los huesos secos. Pero se profetizó. Ezequiel. Y todos ¿Y ese sus huesos señor? volvieron a tener ¿Y cómo vida. ¿Cómo ves? ¿Podrán vivir? Pues que le dijo, Señor, tú lo sabes. Increíble, sí, pero virgo es y verdad es. Y verdad. Amén. Gloria al Señor. Y ya para terminar. Y esa es la voluntad del que me ha enviado: que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Gloria al Señor. Okay. ¿Ves que qué ah, hermoso aleluya, termina aquí? Bueno, ser. ese pensamiento, que hasta, hasta ahí le estamos llegando. Uh -huh. Y en el día postrero, yo lo voy a resucitar. Aleluya, gloria al Señor. Porque Él no quiere perder nada o a nadie de los que han venido al Padre al revés de Cristo Jesús. Que no te muevan de, de, de tu fe, de lo que tú has creído, en el que estás. Porque dice eh, en su palabra, vendrán muchos en mi nombre. Pero, o sea, no todos. No todos. Hay mucha falsedad. Como dice un dicho por ahí. No, no el... todo lo que brilla es oro. Uh -huh. Sí, sí. Entonces, definitivamente, definitivamente, mi amada, mi amada. Todo El que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Mi amada, Definitivamente. Mi amada. Definitivamente. ¿Cuál es tu relación con es? Dios? ¿Cómo es? ¿Cómo la mantienes? ¿Cómo sí, la mantienes? Señor. ¿La mantienes a través de la escritura? eso sea, les a hemos veces, dicho muchas puede... veces, si donde tú vas no te predican con la palabra, puede ser que estés en el lugar equivocado. Así es. ¿Cuál es la sugerencia? Hay dos. Dile a, a la persona que predica que por qué no. Dile, oiga, sea, ¿por qué no nos predica con la Biblia? Mm, así es. Y si dice, no, es que con, con el teléfono, que es, cámbiate. Cámbiate. Uh -huh. No está entendiendo no, lo que le estás diciendo. No, no. Tampoco le está entendiendo a Dios. No no definitivamente yo no he podido estar definitivamente. de acuerdo con nadie que me diga que se puede estar predicando con el teléfono con la tableta o con la computadora uh -huh. cuando Dios nos ha dado las, las sagradas escrituras estas que han costado vidas porque quienes nos sé, dieron la, las versiones en español y en otros idiomas pagaron con sangre su atrevimiento de traducir las Sagradas Escrituras. Así es, muy muy, muy importante, muy importante. Por eso, ahí en, en, en primera de, de Juan 4, este, 4 del 1 no, al 4 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino uh -huh. probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Así es. sí.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 Vosotros sois de Dios. Amén. Y los habéis vencido. Porque mayor es el que está en vosotros. Que el Amén. que está en el mundo. Amén. Amén. Señor. Mi amada. Gloria al Señor. Mi amado. Que esa sea tu mejor herramienta. La escritura. La oración y entregarle tu corazón al Señor, diciéndole, Señor Jesús, Gloria, Señor. ven a mi vida. Y dile, Gloria, Señor, cámbiame. transformame Santifícame. Aleluya. Haz de mí una nueva criatura. Bendito es que yo pueda Gracias, ir directamente Señor. con usted, Señor, a través Así de la oración es, padre mío. y teniendo a Cristo Jesús en mi corazón. Bendito sea el Señor. Gracias, a eso Señor. vino. a eso Gracias, vino Jesús a morir en la cruz del Calvario Gracias, para darte a ti la salvación de tu alma. Aleluya, gloria al Señor. Para darme a mí la salvación de mi alma. Aleluya, gloria a su nombre, Padre. Gracias a Y a Señor, cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Alabanza, Entregale honra vida, y gloria sean dadas a usted, Padre. Y dile, Señor. Seas, mi mente, Señor. Cambien mi corazón. Cambien mis Jesús, actitudes. Nombre, Haga de mí una nueva criatura. Gloria a su nombre, Señor. Y cuando esto acontece. Gracias, contese, Padre, por su amor, por su bendita palabra. Cuando es. esto acontece, mi amado. Santo Dios, cuando esto acontece verdaderamente, mi amado. Tu vida cambia. Jesús, y ya sí, se acabaron entonces los problemas, se acabó gracias, el divorcio se, se acabó el adulterio, se acabó gracias, todo, todo, todo, todo aquello que está estropeando santo eres esta humanidad. Santo, se acaba santo, la violencia, eres, se acaba hermano. el crimen, sí, señor, se acaba Dios, la maldad. No este mundo, Señor. Este mundo, Pero si no está Cristo señor. en tu corazón, no está Cristo en nuestros corazones. Gracias, Cristo. Vamos a tener de todo sí, sí. como hay ahorita. Gracias por su bendita palabra, Señor. Mintiendo, engañando, Cristo. robando, violando. Bendito, señor. Todo, todo todo, lo que tú ves en las noticias sea, señor. lo hacen las personas que no tienen a Cristo sí, en sus señor. vidas. Tienen sus sí, religiones, a eres, lo mejor. Santo eres, pero no tienen la relación con Dios. Gracias por. Es Santo. increíble cómo esos líderes Gracias, que hay, comunistas, socialistas, que no tienen ningún temor de Dios en matar gente no. por, su, por sus religiones. Sí, no. Porque hasta el comunismo es como una religión. Sí. Lo sí. llevan en sus venas. Sí, sí, sí, definitivamente. Y matan al que esté en contra de ellos. Amén. Esto es increíble, pero es una realidad. Glorificado sea el nombre del Señor. Que el Señor nos haga libres. Oh, para su honra, para su gloria y para su Padre, alabanza. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Bendito sea su nombre. Que Dios me les bendiga, Señor. mis amados. Dele en su vida al Señor. Así es, así es. Dile que te quite la religión que tienes. Pero que te haga un corazón nuevo. Y que venga a ser abundante la presencia de Dios. Amén. Vida a través de Cristo Jesús Gracias y de su palabra. Sea. Aleluya. Gloria a su orar. nombre. Gracias, Padre. Gracias, Señor. No tienes que orar mucho tiempo. Pero cuando lo hagas, hazlo con toda verdad y con toda sinceridad. Santo, Santo eres, Jehová de los ejércitos. Y que Dios nos los bendiga. Amén Que Dios me los Así cuide y sea. me los guarde Y que esa relación se haga perfecta con Dios A través de Cristo Jesús Aleluya Y terminamos con una oración Así es Hija, ora Padre conmigo. le alabamos, le glorificamos Dándole honra, gloria y alabanza Señor Gracias le damos Señor Por este mensaje que nos ha dado esta mañana Señor Su bendita palabra Señor El pan de vida El pan de vida que es usted Padre mío y que la gente que escuche este mensaje, Señor, sea verdaderamente sincera al entregarse delante de usted, Padre. Quitándole sus pecados, todo lo que sí, haya señor. cometido. Que haya sinceridad, Padre, sí, padre porque Santo. usted viene pronto. Sabemos que hay muchas religiones, Padre, Aleluya. pero la relación con usted es sí, lo importante. Señor. En haberle aceptado... En, en nuestro corazón, en nuestras vidas y seguirles fiel, fiel, fieles hasta la muerte. Padre, gracias Señor por su Hijo amado que vino a este mundo a morir a la cruz del Calvario para venirnos a dar salvación y vida eterna. Gracias Padre por su bendita palabra y Señor bendiga a todas y cada una de las personitas. Que en este momento están viendo este video, este mensaje o más, más al rato, en la noche, a la hora que puedan, Padre. Pero que usted use, use, Señor, este mensaje y háblele, Señor, en, a su vida, a sus corazones, Padre. Gracias le damos por su bendita palabra en el nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya. amén Amén. amén. amén. Bendiciones, un fuerte abrazo. Bendiciones para todos y los Bendiga. Compartan este video. Así, así sea. Dejen que Dios bendiga sus vidas por compartirlo. Con toda seguridad que le vas a hacer un bien a quien se lo compartas. Con seguridad. Es. Entonces, háganlo para la honra la, y la gloria y la alabanza de nuestro Dios. Así es. Sean bendecidos eh, de parte de nuestro Padre Celestial en el nombre de Cristo Jesús. Sus amigos de siempre, Elida Madrigal Y Rafael Cavazos Ey, Amén, así es Gracias Peticiones. por todas las palabras Que han dado También de pésame a mi esposa Por el padecimiento de su hermano mayor. Gracias, mil gracias A todas y las personitas eh, Esto nos indica que La muerte nosotros. puede llegar en cualquier momento así es Así es La muerte puede llegar en cualquier momento En cualquier lugar Y que lo único que va, va a valer la pena es haber entregado nuestras vidas al Señor. Sí, amén. Bendiciones y nos vemos en el siguiente video. Así es, bendiciones para todos. Un fuerte abrazo.